Buenos, buenos días eh, gente de YouTube Bueno, en este video quiero mostrar la, Quiero hablar de varias cosas de, de Revit, ¿no? Aquí todo esto, vamos a este canal, vamos trabajando Siempre, pues, bueno, tenemos varios Contenidos en el canal, pero Pero en este momento vamos a hablar Pues de la parte de Revit En la parte de los materiales Que, que, que podemos generar Es muy similar a un video que Ya, pues, es similar en cuanto Al contenido, porque pues tiene eh, El tema de los materiales y aquí avanzado un poco, digamos, en este, en, este, en este proyecto que ya tengo aquí, que es un proyecto de diseño que estoy realizando, eh, hay varias cositas que uno puede eh, notar y, y las quiero compartir con, pues, con todo el mundo. Entonces, eh, uno es, digamos, los, los, los muchos errores de diseño que uno a veces comete. O sea, eh, lo importante es que se, esos errores se pueda dar cuenta y los pueda ir corrigiendo, ¿no? No, no, pues no no es la parte pues negativa de, de decir que son errores y bueno, eso no. Lo importante es como ver cómo los puede corregir. Y otro es el tema, bueno, el tema de, de configuración y muros y esto para el tema de materiales, pues que en Revit, este es Revit 2017, eh, ahorita lo han actualizado, yo por eso pues también lo, me actualicé porque pues cambiaron un poquito los materiales, la configuración, o sea, en la parte de configuración ellos siempre cambian, Viven cambiando un poco. Y el tema del rack, o sea, el tema de, lo, de la creación de familias, que aquí tengo que estas que yo cree. O sea, siempre es importante que vayan creando sus propias familias, porque si no hacen eso, o sea, el tema de familias de Revit es un poco complejo, porque pues eh, no es tan fácil de aprender, y también es, o sea, para que funcionen varios proyectos es un poco complejo, y también eh, el tema de, de las del mobiliario no se trabaja muy bien. Si quieren, puedo pues ahorita les muestro una, uno que tengo ahí que es, o sea, no se trabaja muy bien, quiero decir es que es complejo y no es igual que a los otros software o sea, eh, si trabajamos en Blender en Max, en Maya son otros otros pues, sistemas eh, que, que funcionan diferente, entonces si venimos de esas plataformas nos va a costar o va a ser diferente o si venimos de AutoCAD o sea, si venimos de SketchUp, peor les va a costar el triple, porque entre SketchUp y Revit hay una distancia Garrafal, o sea, es de, o sea, yo creo que, digamos, si hacemos una comparación de SketchUp con Revit, pues, eh, no sé, son programas totalmente como diferentes y opuestos en muchos sentidos y, y ninguno es mejor que el otro, simplemente son diferentes, son muy diferentes y son como polos diferentes de puntos de perspectiva diferentes. Entonces eh, hay una distancia, pues, en, pues, sí, Garrafal en cuanto a, en cuanto a lo que es eh, el, pro, los proyectos con BIM son pues son, son, son proyectos que van a llevarse yo siempre le digo a la gente que está aprendiendo y me pregunta cosas eh, bueno primero primero hay que ver que si la persona está interesada ¿no? porque pues muchas veces eh, no están interesados y solo quieren hacer renders entonces pues eso no ese no es el tema de, de este programa no para hacer renders de pronto vayase a 3d max y haga renders y ya pero este programa no es enfocado para eso entonces eh, aquí yo tengo el proyecto que estaba hablando ahorita que es el, el, el, el tema de los materiales que quiero hablar que quiero hablar en este video es de la parte del, de los materiales cuando queremos hacer digamos acá tengo unos renders que no están pues en la, en la calidad pues está en la calidad eso es, lo, es otro tema también que, que se puede trabajar eh, se puede hablar es que aquí el tema de los renders los han, pues ahora pusieron la calidad entre medium y mi height. Pues eso ya estaba desde antes, pero la diferencia es que ahora el height, si este height nos funciona, o sea, este height si sí es height. <risa> antes no era height porque medio y mi height no había ninguna diferencia. Ahorita, ahorita si yo voto los renders, si sí se ve la diferencia en cuanto a la calidad del render, porque lo que hace es que, bueno, este porque ya es una imagen renderizada, pero cuando la exportamos. Cuando sacamos el archivo en jpeg o en png, bueno, todos que ya saben de lo que estoy hablando, pues no me entienden. Si no saben, pues tienen que hacer, o sea, hay que trabajar en el programa para entender qué es lo que estoy diciendo. Entonces, eh, cuando se genera el render y aquí, digamos, la, este problema que se ve aquí, que la imagen se ve así, eh, como, eh, como... Sí, los pases de iluminación, o sea, eso es porque mi pantalla es la configuración de mi pantalla también, o sea si yo la paso al otro, a nosotros monitores, eso es, es, es configuración más de pantalla, porque el render en calidad de imagen se está pues, se está generando bien, siempre y cuando se maneje pues la, pues la configuración de render normal, no lo que yo quiero hablar aquí, el tema es del material, el material blanco, el material sí, el material pues color blanco, porque pues no tenemos ningún color, que sí, eso lo dicen mucho en los videos, que no tenemos un color blanco, eh, blanco puro pues, pero en esto, en este caso que es la casa X, esa es la casa X de Sola y Morales, ¿no? Que pues los españoles la conocen muy bien. Eh, o eh, pues la conocen mejor. Eh, porque la han visitado. No creo que es en Valencia, no estoy muy seguro, pero creo que es en España, esto sí estoy seguro. Si no es en Valencia es en Madrid, pero esta casa está construida, ¿no? O sea, eh, Lo que quiero decir es con lo, bueno, y volviendo al tema de los materiales, es que teniendo el color blanco y eso, o sea, han cambiado un poco la configuración en cuanto a esto. Eh, y, y que digamos, si yo me paso acá, bueno, acá tengo uno que yo creo. O sea, el, el material desde que instale Revit, 2017, me he dado cuenta que los materiales están funcionando de una forma diferente. Porque, o bueno, le, la, lo embolatan mucho a uno, lo ponen como a dar vueltas y vueltas. Y lo mismo que hace Autodex siempre. O sea, no sé por qué a Autodex le gusta complicar las cosas de esa forma. O sea poner una librería de materiales acá y otra aquí, uno está en el proyecto, esto está, esto que está aquí corresponde a la izquierda, y esto que está abajo es como los materiales de Autodex, y este que dice RevitMat son mis materiales que yo he creado, que son poquitos porque yo ya tenía diferentes en, la, en versiones anteriores, y yo creo que a ustedes también les pasa lo mismo, o sea ya tienen una librería de materiales que las cargan o las crean, aquí las pueden crear y aquí las abren, y es un archivo puntual, ADSX, .adsxl, que Es una librería de Autodex, entonces teniendo todo eso, o sea, uno crea sus materiales, están los carga, los puede, sí, pero ¿sí? siempre estamos cambiando, estamos ¿sí? o sea, siempre uno está trasteando con todas estas cosas y uno está trabajando todo el tiempo, pues, o sea, eso no, no, no, no es tan óptimo, o sea, eso no es eh, así. Si uno se ha ordenado, pues, estos materiales que tiene aquí Autodex, pues, no son la maravilla, son materiales ahí, pues estándar, que pues, bueno si sí, hay unas que de pronto pueden dar resultados realistas, y que se pueden trabajar, pero como digo, este programa no es para render, pero sin embargo en el, o sea, sin embargo Autodesk Revit, o sea nos puede dar, o sea, nos puede dar una calidad de render buena, eh, sí, no diría perfecta, pero buena, o sea una calidad buena, y, y puede trabajar pues con, con materiales que, que él tiene, no y también los que uno crea que son pues copia de los materiales que ya tiene aquí en Home, o sea y de verdad todos los materiales que uno crea son creados con estas dos librerías que están acá que es la Egg material, la de arquitectura y la de todos los materiales que son los de los que instala cuando instala el programa que yo tengo un video en el canal también que me explica eso entonces creando estos materiales que ya tienen pues todo su, su surface, su bomb, todo, su diffuse, todos sus colores, todo normal o sea, uno crea estos materiales y funcionan Pues funcionan en cuanto a que el render Pues sale, como digo, tiene sus problemas en cuanto Sobre todo la calidad de la máquina, pues lógico O sea, esto no va a funcionar Lo mismo en una máquina buena, pues en una máquina Bien costosa A una máquina estándar o normal Obviamente ni siquiera va a poder correr El programa, porque Autodex también nos pone Límites en cuanto a eso o sea. Entonces no, ni siquiera va a poder correr El programa a nivel de Ray Trace O sea, aquí ni, ni nada, o sea, entonces, pues bueno, eh, lo importante aquí es que o sea, que uno trabaja los materiales de colores y, y, y, y bueno, ahí, ahí voy a lo de los errores de modelado, que es lo mismo que tiene que ver, o sea, en realidad todo se mezcla en cuanto a que esto es un proyecto terminado, o sea, esto es un modelo, bueno, terminado no, esto es un proyecto que está en diseño, pero mientras vamos trabajando todo este tema, o sea, uno tiene que ir mirando esas cosas para no cometer errores que después van a ser más problemáticos en cuanto, el, sí, en cuanto al trabajo. Entonces, son consejos, ¿no? Son consejos y yo sé que les va a funcionar porque, digamos, o sea, ya la experiencia. Entonces, lo que digo es que, digamos, no, o sea, uno de los errores de diseño que uno hay veces comete, bueno, cuando está diseñando un proyecto, pues no sé si no es bueno, pues empezar a diseñarlo aquí en Revit. Porque, pues, eso no es lo lógico. Pero... Pero si no, si pues si me da O sea, si digamos, no, soy testarudo y quiero hacerlo Quiero hacerlo, o sea, quiero aprender Revit Quiero saber, no sé Quiero trabajar en Revit Listo, trabajo en Revit eh, Puedo hacerlo Pero entonces, obviamente, esto es un modelo Bueno, aquí lo bueno que tiene Revit Con diferencia con SketchUp es que Aquí sí todo tiene medidas O sea, aquí nada es al azar O sea, digamos, nada es al azar Aquí todo está Bien medido entonces esas son cosas, vea aquí inclusive estos muritos que son porque este proyecto no es real, o sea ese proyecto es, lo diseñé yo y este proyecto no tiene, o sea no es real, no tiene un lote real, entonces uno si uno mira acá pues aquí estos errores son uno de los ve en proyectos que sí son reales o sea pero bueno o sea no le echemos el agua sucia a nadie digamos estos, estas esquinas que uno quiere veces que genera puede ser que el lote venga así no se sabe tenemos, o sea, la diferenciación en cuanto a trabajar con un proyecto un lote real, o un lote irreal entonces, este lote irreal digamos, puede tener esto que también se puede considerar un error pues un pasadizo aquí, a nada o sea, hay, hay muchos errores en cuanto a la configuración en cuanto al diseño, en cuanto a, o sea, son cosas que poco a poco la experiencia nos va diciendo, digamos, este también se puede considerar un error pero esto se ve, pues, se ve en todo lado mejor dicho, este tipo de error que son muros esquina y remates diagonales, eh, son cosas que, eh, no sé, pues, o sea, esos son errores de diseño simplemente, entonces, eh, y ya, dicen, como este que acabo de corregir, es un error de modelo, es de, decir, o sea, y uno se pone a mirar, y, y, y, no, y, y casi todos los proyectos, inclusive en 3D Max o en, en, en Revit, en, en, en, en todo hecho, todos los pro, casi todos los proyectos que tienen uno si se pone a mirarle, digamos, a nivel de rendering, que lo manejan así, pues eh, lo manejan, digamos, lo manejan, quiero decir, eh, manejan esto no como el sistema constructivo, sino lo manejan así como volúmenes, o sea, los extruyen, los, los voltean, los sí, digamos, hacen esto que está aquí, esto también se puede considerar un error, porque meten una geometría prácticamente dentro de otra entonces eso a nivel estructural está mal a nivel constructivo también está mal a nivel de diseño de pronto puede funcionar pero a nivel de render listo, a nivel de render no pasa nada uno siempre lo mando en height se demora unos dos minutos o algo así y, y aquí ya se ve y es lo que, a lo que voy con el tema de los materiales o sea eh, aquí uno ya como configure el material ya lo tengo pues está saliendo blanco como más o menos de diseño. a nivel de diseño está muy bien o sea, a nivel de diseño se ve muy bien y funciona aunque todavía se nos ve como caspiajo bueno, esperemos hasta que salga se nos ve el noise pero simplemente, bueno, lo que quiero decir es bueno, los materiales y esos errores de diseño que a veces cometemos que siempre son siempre son, bueno, de, de diseño que yo, yo veo que eh, a nivel de render lo generan así o sea, hacen esto y no pasa nada, si me dice ahí se empieza a ver y se ve bien o sea, uno dice no, pues ahí no hay ningún error este, simplemente aquí cortaron la geometría pero igual el modelo sigue estando mal entonces cuando vayamos a cuantificar o a hacer algo más con Revit o sea eso solo depende de como lo que usted pasa acerca de la construcción y lo que tú sepas acerca sepa del mundo de sí la mundo de la construcción y cómo seas cómo asumas o sea cómo asumes el reto de aprender Revit o sea ese ese es el ese es el tema de que yo creo que hay muchísima gente en los foros o sea porque hay muchas formas de hacer las cosas pero hay una forma de hacer las cosas bien y hay una forma de hacer las cosas por salir del paso o rápido entonces ¿cuál de esas dos formas quieres? bueno, eso ya depende de cada persona ¿que funcionan? ¿ambas funcionan? sí, ambas funcionan ¿que una funciona mejor que otra? bueno, eso es diferente ¿que yo voy a utilizar esto para no sé, para sacar un render? ¿o voy a utilizar esto porque quiero cuantificar materiales? entonces, quiero saber ¿cuánto me va a costar la obra? quiero saber, todo eso lo permite hacer Revit, y hoy en día Revit pues está, o sea Revit es uno de los mejores programas en la parte BIM así existan otros, como que hay Bentley, otros programas Archicad, pero o sea, hay otros programas eso depende mucho del trabajo que uno haga eh, y cómo se vaya la línea de trabajo, ¿no? pero entonces lo que quiero es es decir, cuanto que habiendo otros programas como son el de, Vent, el de Bentley y el de se me va el nombre ahorita, el de, el de Benchmark, el, el de Alemania, que es Plan, el de Plan, Ese es, no lo he trabajado, lo con lo, lo, lo he visto, pero no lo he trabajado porque lo veo como muy complejo, o sea, lo veo muy complejo y más complejo que Revit, pues bueno, no sé, porque pues Revit es un programa bastante complejo que lleva muchísimo tiempo aprenderlo. La línea de trabajo de Revit es bastante compleja, entonces, aprender, digamos, Plan, no, no lo he visto, no veo que, no considero que eso sea eh, bueno porque pues, o sea, no bueno sino que, bueno puede ser, sino que no considero que ya manejando bien Revit, pues tenga que pasarse a, a ese programa Allplan, porque pues aquí ya nos permite hacer esa cierta cantidad de cosas que o sea, tenemos es que especializarnos en cierta área, digamos, porque bueno o sea, cada, para gustos colores, cada uno puede eh, pues utilizar lo que sea importante es conocerlo, inclusive yo no digo que no, o sea, uno puede probar cualquier programa y trabajarlo, o sea e, e, ir trabajando, digamos, poco a poco, poco a poco, hasta que lo aprenden. O sea, eso no. O sea, inclusive yo hago eso todo el tiempo. O sea, sino que a lo que hoy es que ya teniendo pues una configuración que uno va trabajando, pues no, no, sí. O sea, no. O sea, al salirse de la plataforma, digamos, de Autodex y eso, pues ya la cosa va a cambiar, porque son otros sistemas de trabajo, sí. Entonces, digamos, eh, BIM va a trabajar aquí, va a trabajar allá, igual. Pero, pero el sistema va a ser diferente porque pues, en sí es otro software y es otra compañía Inclusive Revit también viene de esas compañías Porque Revit, como ya he dicho en, otras, en otros videos, Revit es un programa que fue eh, O sea, es una empresa en Texas Que ellos fueron los que... Y, o sea, en Texas y con convenio en Alemania Creo que en Nuremberg Entonces, esa empresa en Nuremberg Empezó a crear los primeros sistemas de Revit. Y después vendieron esa empresa a Texas. En Texas. Pues no, Texas Hall, no me acuerdo el nombre bien. Pero es una empresa que estaba en Texas. Y después. Después si Autodex ya. Pues tomó todos los derechos de este programa. Los compró pues. O pues, yo no sé. Los compró sí Compró los derechos de, a esa empresa en Texas. Y nació Revit. Que es la historia de Revit. Esa es la, esa es la historia de Revit. O Así sea, nació Revit entonces ya, bueno, aquí está, esa es otra cosa ¿no? entonces aquí, bueno, aquí ya está, ese es otro tema pero, pero a lo que voy es que aquí están los materiales de que, de todo lo que estaba hablando bueno, aquí están lo, lo, que, lo que decíamos, la configuración, ese poco de errores bueno, eh, errores constructivos yo creo que eso ahí amor, amarras o sea, en, en, la, sí, en la construcción, en la parte de arquitectura esos errores constructivos se ven amarras en todo lado pero bueno, yo creo que la gente al final se conforma, porque pues no pueden hacer nada más, entonces simplemente se conforman, pero bueno, aquí, o sea, aquí están los materiales, aquí está todo lo que se puede ir generando, vea como, este es el render antes, con los materiales básicos que viene en la configuración de Revit en color blanco, en color, ¿qué? en color base, gris, que es el que él trae, y con una iluminación de la, la tarde, yo le puse una iluminación, pues, en, en unas zonas de la tarde, y y aquí también están en horas de la tarde. Ah no, aquí están las. O sea, la, la, las dos configuraciones que, que. se pueden generar, que también eso es importante que lo. que, que vamos a guardarlo de todas maneras ahí. Para que, que. Es importante que lo. que lo configuren porque eso es. Una cosa es el color y otra cosa es la, la luz. Entonces. El material ya pues después de haberlo creado. <risa> y no se demora tanto. En cuanto que uno si se pone a hacer solo eso. Pues no se demora. Pero si uno está haciendo un proyecto. Uno está haciendo muchas cosas al tiempo. Entonces eso no es tan fácil. Que uno a todos los proyectos los pueda trabajar así de esta forma. Pero bueno. Lo importante es que si es para render. O si es para la parte constructiva. Es hacer la diferenciación en, en las cosas. Y también la parte de la iluminación. Que es super importantísima. O sea en los proyectos la iluminación es muy importante entre otras cosas ¿no? porque pues hay muchísimas cosas que son importantes pero entre otras cosas y aquí, aquí ya bueno aquí tenemos las dos imágenes y ya está la, la parte de lo, lo que los, los, los colores pues la material que es esto. que es lo importante que quería mirar y, y aparte uno pues seguía pues va, sigue hablando con el tema de los de los de los errores de la parte constructiva porque pues son cosas que si sí, depende cómo vayamos modelando el proyecto así mismo de los errores van saliendo sí pero ahí está en cada uno si los piensa arreglar o los piensa dejar así o no le importa o no sabe o no le importa, simplemente no le importa yo creo que la, eh, aquí en mi área, digamos a nivel latinoamericano yo creo que la gran mayoría de gente no le importa, o sea no le importa simplemente quieren aprender Revit pero no quieren trabajar en cuanto a esas cosas que son cosas que, que tienen que ir corrigiendo uno para poder modelar las cosas de una forma eh, de una forma, sí, correcta. De una forma, eh, ¿cómo se llama ahí? En, en inglés tienen un término, eh, no lo recuerdo ahorita. En, en, es un término, o sea, en, en la, la, la parte que lo que quiere decir es que es eh, modelar las cosas de una forma, pues, eh, no, uno, dinámica y dos, eh, eh, estándar, ¿sí? Manteniendo un estándar, porque es que si no tenemos un estándar, eh, no vamos a poder trabajar con nadie, ¿sí? Porque si no nos podemos entender, pues no vamos a poder nunca trabajar con nadie. O sea, y, y si es complicado trabajar con gente, eh, se va a hacer más complicado y en un proyecto que se va haciendo grande, que tiene cantidad de cosas, que tiene listas, que tiene la complejidad que tiene un proyecto de Revit. Entonces, eh, eso, bueno, que, que no importa, ¿no? Simplemente si la gente dice, yo sé que la gente me va a decir, no, o sea, a mí no me importa, yo solo quiero sacar un render y ya. Entonces, bueno, listo, está muy bien, haga su render. Pero, pero si uno se mete en el cuento de la parte del BIM, que no sé qué irá a pasar con BIM, porque ahorita están saliendo unas conferencias y unas cosas muy extrañas en la parte de la construcción. Eh, ahí, ahí, ahorita están sacando, pues BIM y los y Estados Unidos están sacando un, un tema de legal aparte a de, de, de, de la parte de la construcción, el, el BIM BAM BOOM, que es un, una, una cosa que quieren legalizar, o sea, quieren legalizar a la fuerza el uso de, el uso y la restauración de los edificios, la, si la, si la, re, la el mantenimiento y restauración de los edificios a punta de ley y a punta de, pues de masazo, como es, como dicen, como malas malas. Entonces, pues no sé, eso es mi opinión también de la parte del Bim Bamboo no sé, mi opinión es que, mi opinión, o sea el tema es ese, y mi opinión es que yo no sé, aquí o sea ir a pasar, o sea, la verdad, si sí, pues Autodesk digamos tiene su programa, ¿no? Y tiene su, pues a nivel digamos uno se tiene que mirar qué le va a afectar a uno. O sea, en la parte de contratación eso sí va a afectar muchísimo porque pues si nos empiezan a decir cuánto, o sea, si nos, nos empiezan a cuantificar todo, o sea, aquí ya está cuantificado, pero si la ley empieza a exigir digamos en la parte de la contratación, o sea, tiene que haber un control, eso sí estoy de acuerdo. Pero ¿qué entidades son las que tienen que ejercer el control? Eso, ahí es donde, donde, bueno, a nivel latinoamericano pues aquí imagínense un despelote total pero o sea, un despelote es un, un, sí, un caos total eh, pero a nivel de Estados Unidos de pronto ellos tienen un poco más de, de ellos tienen más organizadas las cosas pero lo, sucede que, que quieren implementar esos temas a nivel latinoamericano, en países que son subdesarrollados como el mío entonces eh, no digo que, bueno, o sea, somos subdesarrollados en ciertas cosas porque, pues, es lo que nos toca. Pero, pero no, no, no, no quiere decir que seamos menos inteligentes, al contrario. Eh, eh, por eso quieren venir aquí a, la, a Latinoamérica, porque hay gente que, aquí hay gente con futuro, o sea, aquí hay gente que, que es muy buena y, y en, en lo que hace. Y, y por eso quieren pues venir a sacar provecho a sacar partido y sacar dinero pues que eso es lo que le interesa a todo el mundo no el dinero entonces a todos nos interesa el dinero porque pues quién vive sin dinero nadie pero entonces a lo que iba era que está el tema del bin bam boom entonces ellos en la parte de la contratación pues quieren cuantificar todas estas cosas y a futuro prever cuánto va a valer cuánto sí o sea yo digo que a nivel de software eso no tiene ningún problema pero a nivel a nivel político, si sí va a tener problema, porque es que, o sea, en la parte de nosotros, los arquitectos, nos va a generar una cantidad de problemas, porque, pues, o sea, mientras normatizan eso, pues bueno, pero cuando se establezca y se vaya estableciendo, pues, eso nos va a generar una cantidad de problemas con los contratistas, con el cliente, con, no he dicho, con todo el mundo, o sea, con los dueños del proyecto, con, con todos, o sea, con los ingenieros entonces eso eso eh, eh, y no solo eso sino que normativamente hasta los salarios o sea, o sea digamos que eso también es otro tema que se puede hablar pero bueno eso, es, estoy hablando de errores de modelo y estar hablando con salarios o sea pero si ustedes se ponen a mirar o sea ya digamos o sea eh, eh, es, el, es la realidad no es la realidad que, que que tenemos ahorita pues que nos que se nos viene entonces si uno se, uno no puede pues eh, cerrar los ojos y no mirar la realidad porque pues no podemos vivir en un mundo pues allá eh, no podemos vivir eh, pensando en que en que en, en, en cosas que no sí que no son reales digamos sí que no o sea en nuestro mundo y porque pues eso nos va a afectar sí yo no sé yo no sé en Europa cómo funcionará el tema digamos eh, eh, pues sé cómo funciona el nivel, el nivel de constructivo pero no sé cómo funcionarán esos países porque cada país es muy diferente en España, en México, la parte de contratación y eso, es, o sea en cuanto cuando que estos proyectos está muy bien que, yo digo que está muy bien que, que nos ayuden a ver cómo cobramos este sistema que es la, lo del lot, el nivel de, el level of detail que eso es lo más importante que nos ayuden a ver cómo cobramos pero que nos moneticen la parte de la obra que nos pongan cuánto tenemos que cobrar cuánto y por qué eso sí no estoy de acuerdo o sea yo digo que está muy bien que nos digan listo está está tenga el área el perímetro el volumen e inclusive bueno puede costar tanto una estimativa tal pero ya que se nos metan con el tema de cuánto tiene que cobrar por esto cuánto tengo que cobrar por por hacer este muro cuánto tengo que cobrar o sea y lo lo, lo, lo si sí, digamos lo, lo pongan a las malas si lo lo pongan como ley y pues no sé o sea no, no no sé no estaría de acuerdo o sea en cuanto a las condiciones que lo hicieran está bien que lo hagan o se puede hacer pero qué condiciones son las que son favorables para la industria y para nosotros porque pues obviamente nosotros arquitectos ingenieros somos los que hacemos los proyectos sí entonces es nuestro trabajo qué pasa que que pues el gobierno debe verar por, por los intereses de, de los trabajadores, no los intereses propios, y pues resulta que lógico que el gobierno siempre solo quiere optar por sus por los beneficios propios, pero bueno, ese es un tema diferente, pero bueno, diferente no, o sea es, es un tema que de pronto en, aquí en YouTube y eso, eso es un tema difícil de tratar, porque pues bueno, y muy largo, ¿no? Es muy complejo. Pero a lo que yo voy es que sí, que no, no o sea, en esta parte, digamos, no, no estaría de acuerdo en cuanto que dijeran eso eh, que o sea, cómo van a hacer para porque eso lo meten a las malas y aquí, digamos, a nivel Latinoamérica llega, llega tarde pero llega, o sea eso, eso en parte, por eso digo que, que si somos desarrollados en cierto sentido en cierta parte también es bueno porque pues aquí, el nivel del mantenimiento del edificio es casi nulo o sea, es una cosa absurda, pues en, sí, es absurda o sea, es una cosa que aquí no no hay eso pues aquí no no sé, o sea, la verdad el edificio se mantiene porque está bien construido y está bien hecho, y lo hicimos bien y lo construimos bien y y bueno, y se le hacen más mantenimientos en la parte de, de impermeabilización de techos y, y se le cambian las mantas el manto asfáltico, se le hacen configuraciones, a, a el, pues, configuraciones se le hacen eh, reparaciones locativas y todo eso Pero eso no supera O sea, eso no, de ahí a que Moneticen toda esa cantidad de dinero Y no la pongan como otro impuesto Porque prácticamente eso es lo que están haciendo O lo que quieren hacer estos señores de Bim Bam Boom eh, Ya la cosa Es diferente, ¿sí? O sea, que pongan cuánto tengo que valer Cuánto tengo que cobrar, todo Y lo moneticen, y no lo pongan No solo en un programa, sino que no lo pongan en una ley O sea Pues yo no sé, eso o sea, no sé No sé cómo lo van a hacer Pero Pero pero el caso es que debe, Tienen que O sea, debería tener algunas O tiene o no Debería tener algunas Algunas eh, ventajas Pues para nosotros Que somos los que hacemos los proyectos ¿No? Yo sé que los contratistas Los ingenieros Todos van a decir Oiga Cada quien va a tirar para su lado Porque lógico Esa es la ley de la vida Pero Pero No solo tirar para su lado Sino que eso nos está afectando a todos O sea eso nos afecta a todos en la industria de la construcción y en la industria de la arquitectura en todo, y hasta la economía afecta, entonces simplemente son cosas que se nos van a venir pero no sé en qué momento ¿no? Esos son cosas que uno se pone a pensar y porque se va dando cuenta que es lo que, que es lo que están pues ahorita haciendo eh, aparte uno no se puede quedar haciendo renders, ¿sí? <ríe> o sea si quieres en renders, no, de renders no se vive <ríe> entonces eh, bueno, listo, haga sus renders Pero pero entonces sí O sea, uno no puede estar pensando en que En que esto pues O sea, eso O sea, ya no sé, hay gente que Hay gente que le va muy bien la parte de renders Yo no digo nada O sea, pero, pero No solo eso, sino que uno no puede sí, Siga haciendo sus renders Pero resulta que la industria va por otro lado ¿sí? Y Revit y Autodex Pues también van por otro lado Entonces eso es sí, y nosotros ¿Qué venimos siendo? Sí, nosotros somos los que hacemos todo. ¿Y, ¿Y qué venimos siendo nosotros? Nada. O sea, ¿qué partido vamos a sacar nosotros? Nada. Y, y nos van a... Sí, nos van a... O sea, nos va a afectar. Pasa mucho como el tema de, de los juegos, que es un tema aparte, pero... Pero... Pero nada, o sea, es muy similar. En los juegos pasa algo muy similar y la industria se está yendo al carajo. Y... Y, y, y cada vez... No, no hay una, tiene que haber algún consenso entre las compañías y realmente los consumidores de, proye de los proyectos, sí, de los proyectos que son proyectos de compañías de videojuegos eh, eh, para que haya como una unidad ahí, sí porque si, si no pues, a, a, o sea, va a quebrar la industria o sea, la industria puede quebrar, la industria puede, sí, o sea, pueden dejar de hacer videojuegos algún día porque pues no si no, no porque no sea rentable sino porque si no o sea, si no miran, es, o sea, ¿cómo, cómo debe funcionar ese tema a nivel normativo también. Ya o sea, yo no digo que no, aquí en la parte de Revit y en la parte de arquitectura también debe haber algunos consensos y debe haber más, sí, debe haber algunas, eh, sí, algunos estatutos, unas normativas para poder, eh, para poder, como, trabajar con estas cosas, porque, pues, para poder trabajar todos en armonía, porque, pues, si no hay armonía, pues, eh, nos vamos a, a matar todos entonces mientras, de ahí va, mientras uno va diseñando se va dando cuenta que siempre es mejor pararse y respirar porque uno se va dando cuenta de los errores a nivel de configuración a nivel de configuración espacial que, es lo que eso es lo que es más importante en los proyectos eh, bueno, todo es importante pero es importante que, que a nivel de configuración espacial nos demos cuenta de esos errores que son todo eso es lo que yo quiero mostrar en los videos y hablar de ese tema Digamos aquí, vea, aquí este. O sea, sobre todo también cuando los. O sea, se nos está. Se nos. La, si, si, si los proyectos no tienen los ejes, pues bueno. Entonces, lo primero que uno debe hacer es eso. Aquí los pueden, en el nivel 1, inclusive uno los puede los puede mostrar los puede quitar. Lo que pasa es que eso se nos ve muy feo en la planta. Entonces, lo que podemos hacer es. Eh, duplicar. Sí, duplicar esta. Y aquí le podemos. Eh, Podemos dejarlo, bueno, no sé cómo hacerlo. Podemos duplicarlo y dejarlo, o sea, no sé cómo hacerlo, la verdad. Porque esta es la, es la vista principal y los ejes son una cosa que van en todo el sentido. Entonces, si, si lo duplicamos, pues, estaríamos trabajando acá. No sé, no sé, la verdad. Yo creo que podremos, sí podemos hacerlos aquí en la vista principal, que es la vista principal. Podemos hacerlos acá. Voy a poner nada más dos para que. Bueno, por ahí dos o tres. Porque si no se me alarga mucho. Y aquí podemos poner la A. Y ahí por aquí le ponemos la B. La última, por aquí en alguno de estos. Aquí. Exacto, ahí. Entonces, estas, estas. Tenemos acá. Y esta acá. Entonces tenemos este. Este ya nos ya nos empieza a salir aquí. Si ve es que aquí también nos sale dejemos esta copia ahí por si acaso pero lo que aquí yo puedo decirle, oiga no no me muestre no quiero ver esas grillas, no sé me acuerdo que en visibility Graphics aquí en en, en VCDP Notation Guide Grid las grillas vea, Guide Grid es pues estas son que no me muestre las Guide grids son estas, ah las grids son las grids, solo grids aplicar ya no me las muestre porque pues eso se ve muy feo en la planta. Eso lo aprendí también ya con de tanto joder. Porque pues no. O sea, eso lo es si un... Ustedes dicen, ay, pero qué trabajo es quitarle ahí una visualización. Sí, pero resulta que en la planta eso, pues no sé, eso se ve feo. Así, o sea, eso son lo mismo que los renders y la parte de la construcción. O sea, resulta que se ve feo, pero pues... Pero eso funciona de esa forma. <risa> o sea, aquí... Aquí no, porque aquí no se ven las, las ejes, ¿no? Pero... Y digamos que estos vea esos empates son todo eso lo que quiero decir con la parte de los de la parte modelado constructivo o sea esos empates eso se ve mal porque digamos a nivel gráfico se ve mal pero si yo boto un render se ve bien o sea vamos a ponerlo en, en normal porque si no se demora mucho pero en el render se ve bien y no pasa nada mira ahí ya se ve ahí se ve plano se ve bien los materiales en color todo ahí está pero resulta que eso está mal constructivamente esto está mal entonces todo eso lo tiene uno que ir corrigiendo en los errores de modelo que uno vaya que por ejemplo este es otro este es otro tema aquí aquí uno va y hace un hueco tan y se ve tan listo no es un hueco es una ventana bueno resulta que ahí se mete el agua bueno tal, todo eso pero ¿cómo hacemos estas perforaciones yo creo que ahí tengo en el que yo hice un vídeo vídeos como 10 vídeos de corrigiendo modelo en, en Revit eh, es un, un video antiguo que hice con un proyecto que cogí de, y me miré y, y descargué eh, y, y, y, y no, resulta que eso es o sea, hay, es bueno porque uno aprende de los errores uno aprende mucho de los errores entonces eso es muy bueno eh, porque aprende uno de, de los errores aprende uno porque de los errores es que aprendemos aquí no me quiere dejar, ya porque hay veces se pone fastidioso Revit <risa> ya, Ve aquí hay otro esas muelas, esas muelas en el diseño son horribles estas muelas, vea estas otro que uno yo es muy frecuente en las facultades es esa es, es facultad de arquitectura es, es un poco de cosas que le meten por aquí, por allá, por allá, por todos lados o sea, esos son malos profesores que nos enseñan cosas malas cosas malas que aprendieron ellos también mal y los malos profesores están en todo lado, o sea, entonces, esos malos profesores nos meten ciertas cosas que no, o sea, no, no, no nos influyen en ciertas manías acerca del diseño que son, o sea, a los que les gusta, digamos, solo el plasticismo, el neoplasticismo, pues, eh, solo hacen planos, solo hacen planos así, que se vuelven hacia acá y vuelven y suben, y son proyectos muy sencillos, que son proyectos muy simples, que son proyectos que son diseños muy básicos, muy malos. O sea, yo no digo que esto es la maravilla, porque para hacer un proyecto bien diseñado hay que dedicarle mucho tiempo y hacer las cosas con mucha dedicación para que un proyecto funcione, digamos, arquitectónicamente funcione bien y, y funcionalmente funcione bien y materialmente sea, sea bien construido. Entonces... Pero uno ve en las facultades mucho tema, ese, ese tema que eh, ve uno una cantidad de diseños que, bueno, están aprendiendo, está bien, no pasa nada en la facultad. En la facultad se va a eso, a aprender. Pero resulta que si aprendemos mal, pues vamos a construir mal, y vamos a diseñar mal, y vamos a durar toda la vida diseñando mal. Entonces, bueno, ¿por qué? No sé, no sé por qué, no sé por qué, pero es la realidad. La realidad que yo me doy cuenta en los proyectos, porque, pues, bueno, uno puede mirar, o sea, uno puede poner ejemplos aquí, pero, pues, no es la idea tampoco echarle el agua a sucia a nadie, ¿no? Simplemente todos podemos pensar de una manera y hay que respetar, o sea, hay que hablar con respeto hacia los otros profesionales, porque todos somos, sí, todos somos profesionales, o, o, o en nuestra área, pues, tratamos de ser profesionales, eh, que es lo que, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, pues, de. De, y de compartir con la gente es eso la idea de compartir las cosas con la gente es, es hablar digamos tener unas pues, unas posturas positivas no pues negativas porque pues, si si tenemos unas posturas negativas pues para qué hacemos esto ¿no? para qué para que compartimos algo que va a ser destructivo no la idea es la idea es hacer algo constructivo ¿no? o sea constructivo en el sentido de, de que nos apo nos aporte algo para la vida no, no en el nivel eh, constructivo en la parte de la construcción eh, y porque quiero porque hablo tanto de eso de la construcción es porque pues estos son proyectos que en la, o sea uno aspira que esto se construya no o sea es lo que uno siempre quiere que los proyectos sean reales porque pues si vamos a tener un render y ya pues, bueno la cosa es diferente pero pero si vamos a construir esto para que esto se vaya a vender y vaya a vivir ahí siempre digo eso es porque alguien va a vivir en este proyectos. ¿sí? Y alguien va a estar ahí. Entonces, son cosas que no podemos. Eh, sí, no podemos saltarnos que, que es una cosa que es real, real, que va a ser real. Y eso son las facultades, uno muchas veces no se da cuenta. Uno siempre uno está pensando en otras cosas y no, no tiene esa noción. Porque tampoco se la. Sí, no le explica, no le. No, no, sí, tampoco tampoco les interesa mucho a los profesores hoy en día eh, hoy en día la educación es muy mala lo que yo veo y, y, y los docentes de la parte de arquitectura la verdad son malos muy malos o sea, no todos lógicamente pero pero la gran mayoría son muy malos o sea uh, en la parte de, malos en el sentido de que no saben enseñar o sea, no saben, no saben enseñar. Entonces, ese, ese tema es... O sea, no son docentes, ¿sí? Son arquitectos. No son docentes. Entonces, eh, pues... ¿Qué más se puede decir? O sea, <risa> no hay nada más que decir. O sea, ese es el, es el tema. Son docentes, son arquitectos y no son docentes. O sea, ahí ya no hay más nada que decir. No son todos, ¿no? Lógicamente, no, son todos. Bueno, no son todos, pero la gran mayoría sí. Entonces, esas personas no, nos meten un poco de cosas que no son. Y, y la parte de arquitectura son, es muy difícil volverlo, sacarlo, ¿sí? Es muy difícil porque ya lo tienes muy arraigado, ¿sí? O sea, lo tienes muy arraigado, entonces es difícil. Es difícil que, que uno se quite una, una, algo que ha adquirido. Una maña, por así decirlo. Que tú la quites, es, o sea, es algo que ya has adquirido, ¿sí? Entonces es muy difícil que, que que se lo quite así tan fácil Porque pues es algo que es repetitivo Entonces vea, este, inclusive yo voy a quitar este de pronto porque eso se ve muy extraño Dejarlo recto, es mejor dejarlo recto si no sabemos cómo hacerlo Dejarlo recto Entonces siempre eso vea inclusive uno, pero tiene que irse quitando uno todo ese mugre Hay que sacudirse toda esa caspa como dicen para uno poder ir como depurando todo ese poco de cosas que eso que uno, que mal aprendió en la facultad, tiene que cuando va a diseñar, tiene que hay, tiene que buscar la manera de, de cómo quitarse toda esa basura digamos, toda esa todas esas mañas, todas esas o sea, todas esas cosas que, que no nos están ayudando para el diseño y obviamente hay que estudiar, ¿no? lógicamente, o sea, si no estudiamos pues lógico que no, o sea, hay que estudiar los proyectos, hay que hay que hacer, porque si no, nos quedamos hablando así como yo estoy hablando ahorita, solo hablando y, y no y no practicamos nada, entonces, si uno se queda solo hablando, pues, bueno, listo, hay gente que le pagan por hablar, pero, pero, pero no, no, no, eso no es nuestra realidad, entonces, hay gente que le pagan por hablar, pero pues bueno, eso es, es otro tema también. Entonces, bueno, es un vacío abismal, ¿no? Lo que decía con la parte del software es un vacío abismal el que hay con con SketchUp y Revit, porque pues es otro tema también que uno tiene ahí, tengo muchos temas ahí en la cabeza que, que, que me toca es como dividirlos en varios videos, yo no sé cómo trabajar todos esos temas porque en realidad es, es todos los todos los en los, en los en los programas que uno maneja entonces es uno trata como de unificar todo lo que lo que tiene lo que tiene para pues, poder decirlo no porque siempre es esto muy largo del tema inclusive si sí, es muy largo, muy largo porque ya mira todo el tiempo que llevo casi 40 minutos hablando eh, pero ya vamos, vamos o sea lo que quiero mostrar es bueno, mostrar este diseño porque bueno voy a tratar de, de subir estos procesos, bueno, eh, voy hablando voy, voy hablando y voy trabajando, o sea simplemente es lo que digo en todos los, bueno en algunos de los videos digo que, que es como documentar el trabajo, yo creo que eso en cierta parte está bien pero pero también pues es el trabajo que uno realiza, ¿no? entonces uno siempre quiere pues lo que digo eh, como mostrar, uno mostrar pues lo que uno sabe hacer y, y, y dos pues Mirar cómo puede ir, cómo puede, sí, cómo puede ganar, ir ganando no solo en la parte monetaria, sino en la parte de ganando conocimiento, porque eso es un aprendizaje. O sea, el diseño, el diseño es un aprendizaje todo el tiempo. O sea, todo el tiempo es un aprendizaje en el diseño, lo mismo que en la pintura y en el dibujo. Que yo también tengo videos de en el dibujo, de eso que me gusta y que hago en mi día a día. Entonces, para compartirles, bueno, por eso también he creado una página y voy a ver si la puedo dejar. Si la voy a dejar porque es lo que quiero dejar en la, en la que voy a, o sea, voy a empezar a trabajar en una, en una que, en una parte de Behance, de Behance. Eh, y dejando, es igual que de ¿no? Es igual, muy, muy parecido. Pero voy a dejarlo ahí en la descripción el de, el de, el de Behance. Para poder generar, puedo generar, pues voy generando mi portafolio de trabajos en, en Behance. Porque hay mucha gente, ahí hay mucha gente y se ve que Behance es como bueno, se ve bien, me gustó. Y en la parte de arquitectura, pues no hay casi, o sea, esto también quiero mirar a ver cómo podemos ir poniendo todos estos modelos, porque pues son cosas que uno va, si sí, va trabajando. Entonces, a ver cómo, cómo se puede ir configurando esa parte, ¿no? entonces aquí voy a dejar el, mi Bihance ahí para el Alexander Valencka Alexander Valenska no junior designer estoy mirando aquí la página del Bihans voy a dejarlo voy a dejar mi mi Bihans ahí en la ah pero eso es, es puro spam puro spam spam en, en, aquí también no mira que hay un eso es puro spam tengo una silla que subí ahí hace poquito y y me pone que me pone que cheque el trabajo de él entonces como spam o sea está haciendo ese spam este señor a ah, este muchacho es muchacho es como alemán eh, ruso tiene cara entonces bueno no pasa nada eh, aquí voy a dejar el voy a dejar el, la, el dónde está el perfil, el, sí, acá el perfil la descripción para, para mostrarles y nada más, eso es todo lo que quería mostrarles, quería hablar bueno aquí, eh, eso vamos a ir corrigiendo, voy corrigiendo y haciendo otros procesos yo creo que he subido algunos videos acerca de la casa de ex puse unos, unos videos así, que hice por una así, más o menos así lo mismo, una reflexión general y, y también yo creo que uno puede hacer como un video rápido de como pues, modelado y ahí lo tengo voy a ver si lo subo eh, para para que vean para que vean todos esos procesos y, y ya unos en tiempo real así como este que son son demorados y son difíciles de subir pero pues bueno ahí se hace se hace el esfuerzo entonces nada eso es lo que voy a ir voy a ir, pues, esperamos que, que les haya servido y todo bueno que si tienen algún comentario lo que sea poder hablarlo porque eso, eso es la idea, ¿no? Poder hablarlo entre todos o hablarlo entre la gente que le interese, pues, eh, en la gente que le interese el tema y y, y nada y compartir porque eso es la idea, esa es, pues, es, es la idea de YouTube, yo creo que es la idea de esa es la idea de de uno subir estas vainas y trabajar esto en YouTube es eso, compartir con la gente y mostrar a uno nada. sí, yo creo que mostrar el trabajo, mostrar, hablar, compartir, ese es el tema que uno quiere hacer en, en o porque yo quiero hacer en, en YouTube. Y nada, pues de pronto ya es un poco tarde, ¿no? Porque digamos ya estamos 2018. <risa> es un poco tarde porque YouTube de pronto no se sabe cuándo vaya a decaer ya. Pero bueno, de todas maneras, ahí de todas maneras quedan los. ahí queda el trabajo. Así se acabe YouTube se acabe lo que se acabe, entonces ahí queda pues el trabajo de lo que uno de lo que uno le gusta, que es lo que al final, eso es lo que le, le, le, al que le gusta le sabe, como dicen el dicho. Entonces, nada, ahí está, ahí está el tema, y bueno, les agradezco, y, y hasta otra oportunidad.